Leer palabras de nombres de moléculas, lo que quiero que les dé el concepto. ¿Mm? Y que estas sustancias, los glucosinolatos, se acumulan en la planta, pero a medida que la planta va madurando, la concentración va disminuyendo. También se sabe que hay distintas concentraciones en distintas partes de la planta, que hay algunos que son más o menos tóxicos y que en la raíz la concentración es mucho mayor. Por ejemplo, lo que está ahí marcado. Todo este conocimiento que se ha acumulado por año en algunos países como Australia llegó a un producto que fue generar variedades que son solamente eh, seleccionadas para biofumigar. ¿Quién sabe inglés? ¿Alguno sabe inglés? ¿Quién, ¿La palabra mighty suena...? ¿saben qué es mighty? Poderoso. poderosa, muy bien Mighty Mustard es eh, mostaza poderosa esa mostaza se compra si ustedes quieren aprender sobre biofumigación entren a, a estas variedades que venden porque cada una tiene una clase de biofumigación porque ellos enseñan a hacer biofumigación para vender la semilla bueno eh, esta es una mezcla que es vendida solamente para sembrar para hacer biofumigación. Acá tenemos otra empresa que también las venden para eh, hacer este cultivo antes de hacer papa o remolacha. A ver, vamos a apelar también al conocimiento de inglés de Florencia Sánchez. Porque en esta web ustedes van a hablar, van a leer que hablan de Catch Crop y Cash Crop. Catch Crop es catch ¿qué sería? Agarrar. como agarrar atrapar catch crop o sea ellos tienen un cultivo que hace de catch crop y un cultivo que hace de catch crop catch crop es un cultivo que va a servir para atrapar los patógenos para matar los patógenos y también a los nutrientes porque las brásicas pueden eh, extraer el nitrógeno de capas más profundas del, del suelo y llevarlo hacia partes más superficiales todo el nitrógeno que aplique al catch crop se va a recircular y se puede volver a utilizar y catch crop es, es el cultivo que hacen para ganar plata es la papa, la remolacha lo que viene después así que bueno, son ideas para tener en cuenta ellos lo que hacen, cultivan este catch crop lo, lo, lo trozan con una material especial después hacen este sellado para que o sea, para que sea la biofumilación ellos sellan el suelo con este rolo ¿ven cómo queda el suelo? no sé si está bien esto es lo que ellos hacen de esa manera no aplican la visida por ahí algo que no es lo que nos no, enseñaron la facultad que era lo correcto manejo el suelo correcto pero bueno, es una estrategia por eso digo que acá hay también algunas cuestiones de, de menos de filosofía de, a veces hay ¿Dónde está lo correcto? ¿no? Porque esto es una estrategia para no usar tanto planicida. Pero el suelo queda súper planchado. ¿no? Eh, lo más probable es que no sea una práctica para hacer un suelo como los nuestros. Bueno, si seguimos entonces con estas explicaciones, eh, acá tenemos de nuevo el glucosinolato a la izquierda, cómo se degrada gracias a la enzima miocinasa y al agua. ¿Qué pasa cuando hay un pH alcalino? ¿Qué pasa cuando hay un pH ácido? Que se generan distintos compuestos. Y los más tóxicos son los isotiocianatos, pero hay otros compuestos también. Bueno, eh, estos isotiocianatos tienen mucho poder, eh, según el, la bibliografía en 10 días, pueden eliminar los patógenos del suelo y eh, son esa batería de sustancias que se libera cuando se incorpora una brásica pero eh, una cosa que yo me di cuenta preparando la charla es que cuando uno busca en la, en la internet biofumigation, biofumigación se encuentra que todo tiene que ver con las brásicas y yo creo que en parte es porque hay empresas que están vendiendo insumos para biofumigar y esas empresas venden brásicas pero la biofugilación no depende solamente de las brásicas, también se puede hacer con otros compuestos que se liberan de la materia orgánica, no necesariamente tienen que ser brásicas. Porque hay un control que no tiene que ver con los grupos glucosinolatos. Eh, hay otras sustancias azufradas, eh, por ejemplo, otras sustancias que se liberan es amoníaco, eh, y cuando esa sustancia que se libera tiene. Eh, una relación carbono-nitrógeno baja es mejor para el control de nematos. Acá entramos en otra situación complicada, que es que cuando hablamos de amoníaco, de, de que haya eh, una baja relación carbono-nitrógeno, empezamos a hablar de estiércoles. Y los estiércoles, algunos, son muy malos para el suelo. Mucha gente hace biofumigación, inclusive nosotros lo hemos hecho usando guano. Pero el guano hay que usarlo en una, en una medida justa porque el guano tiene mucha sal y podemos eh, contaminar el suelo eh, por el hecho de querer incorporar nitrógeno o, o tener un buen control de nematos. Bueno, estos son algunos compuestos azufrados que también se liberan durante el tratamiento y que no son eh, glucosinolatos. Así que bueno, con todo esto logramos un control de plagas y enfermedades que está registrado en la bibliografía, por ejemplo, eh, hay controles de la historia de una bacteria que es muy, muy agresiva tomate, en tomate, es una bacteria de zonas eh, cálidas. Y nosotros tenemos acá, por ejemplo, en el pasado los cultivos de papa eran afectados por, por esta bacteria. Eh, en el pasado eh, se hacía semilla de papa en San Pedro, no se, no se pudo hacer más por esta bacteria. Y en la plata, en lo madera apareció. Es una bacteria que es un patógeno del suelo, porque sobrevive en el suelo. Y está mucho en corrientes en nuestro país. Entonces, bueno, en este trabajo demostraron que distintos elementos, inclusive batata incorporado al suelo, controlan esta bacteria. sorbo también, ¿ven? Sorgo. Eh, después eh, restos de tabaco, fíjense el tabaco que no tiene, no tiene glucosinolato la, la línea negra no son solo glucosinolato el tabaco que no tiene glucosinolato sirvió para controlar la rastonia acá tenemos un nemato que es meloidojila incógnita meloidojila incógnita son los nematos que producen una gaya producen como un tumorcito en la raíz y aquí tenemos distintos eh, fumigantes aplicados a distintas dosis en el suelo la raya roja de arriba es el control, o sea, el testigo sin tratar, qué cantidad de nemátodos había, y los otros son los nematodos que encontramos con en los tratamientos, algunos de ellos tienen un nivel muy bajo como si fuera a aplicar un producto químico. Ahora, esto que se ve, este fumigante que se llama BQ Mulch es una brasila comercial que se vende para biofumigar, que inclusive en la propaganda dice no para forraje, o sea, no se puede comer. O sea, estamos como cultivando un veneno, digamos. Ese, esa planta va a servir y BQ es la abreviatura de BioCur, bio o sea, es curar, en vez de biofumigar, BioCur, ¿eh? se sí. usa en la planta. Eh, también FUGUS, NERFIX, son todas variedades de brásicas que se usan para la biofumigación. Bueno, acá tenemos otro ejemplo también de distintas dosis, ven que se prueban como si fueran eh, sustancias químicas que se compran, en este caso una planta. Esta es otra para controlar la lechuga de esclerotinia. Bueno, en Argentina tenemos varios ejemplos de biofumigación eh, que se han hecho aplicando mezclas de distintas eh, orígenes que todo esto se lo muestra porque está bueno para nosotros probar eh, pasto de jardín, hojarasca, maltillo, sorgo, eh, mezcla de rastrojo de tomate, de pimiento, de brócoli. Se han hecho varios ensayos eh, y bueno, por último les voy a mostrar el, el nuestro. Eh, una experiencia que me interesaba que ustedes vieran fue esto que hicieron eh, de ver cómo se liberaban los isotiocianatos, cómo se liberaban según qué hacíamos con las hojas. Entonces, si la hoja no tiene casi ninguna destrucción, había muy poco ven iso a la izquierda. Cuando la hoja la congelaban y descongelaban, se liberaba mucho isotiocianato. Esos conocimientos los llevaban al campo y vieron que lo mejor era picar y redar. A ver, ¿quién de ustedes me da la explicación de por qué ¿Qué dio este resultado? Porque eh, picando y regando, ellos obtuvieron mayor cantidad de iso en el suelo. En función de lo que vimos, de las células, ¿qué, qué se les ocurre? Se libera la encima. enzima. Se libera la enzima, Muy bien. O sea, por favor. Se libera la Eso por un lado, se tiene que liberar la enzima para que haya. Eh, liberación de isotiosinato y el agua, se acuerdan que yo dije, acuérdense de ese circuito celeste. ¿Para qué queremos el agua? Se acuerdan que hay una, hay una reacción donde la aminocinasa necesita agua para liberar los isotiosinatos de los glucosinatos. O sea que todo tiene una razón. Eh, bueno, entonces no lo muestro porque ya lo dijeron ustedes. ¿Qué les parece? Ellos, entonces, en función de estos conocimientos, idearon todo esto del, del catch crop y la cash crop. O sea, cultivar el biofumigante, roturarlo, aplicarlo y después sembrar la remolacha o la, la papa. Eh, bueno, estas serían algunas recomendaciones de cómo hacer una correcta biofumigación. Tratar de conseguir al menos 10 kilos de materia fresca para aplicar al suelo, macerar los tejidos, eh, regar, tapar y dejar por al menos 10 días eh, actuando. Todo esto que les digo tiene que ver con el control directo, con esta cuestión de matar para poder producir. Pero la biofumigación tiene otros efectos que son poder introducir organismos benéficos al suelo, el aporte de materia orgánica, en esto cuando, cuando es a campo en el control de la erosión eh, mejorar la estructura del suelo y el aporte de nutrientes todo esto no es una cuestión menor o sea que yo lo haya dicho al final no quiere decir que sea una cuestión menor porque nosotros acá en la experimental estamos muy, muy convencidos de que la sanidad del cultivo depende de la calidad del suelo nosotros no podemos pretender tener una planta sana si el suelo tiene sustancias tóxicas como el sodio que lastima las raíces o si la raíz no puede respirar porque no tiene oxígeno porque la estructura del suelo es mala entonces, eh, estos biofumigantes lo que hacen es mejorar la estructura del suelo esta foto también la saqué de, de estas empresas que promocionan la biofumigación eh, vieron que en Brasil a las brásicas le dicen el arado biológico son plantas que además de aportar eh, estos compuestos tóxicos eh, tienen un tipo de raíz que eh, mejora el drenaje eh, y también eh, reabsorben los nutrientes y los devuelven a la capa superficial. Eh, nosotros acá tenemos un compañero que, que desarrolló una variedad de mostaza que se llama Delfina. Y esa mostaza ha visto que eh, como antecesor de soja mejora el rendimiento en la soja en, par, en parte por el tema de eliminar patógenos pero también por el tema de que dejar una mejor condición del suelo bueno y esto es una eh, una transparencia que les muestro hace poco fuimos con María Rosa María Rosa levanta la mano eh, a, a visitar a, en La Pampa que eh, hay un lugar que se llama Ceret, Cristina vos lo conocer bueno, hay, hay, hay investigadores haciendo unos trabajos eh, que se trata muchísimas gracias de cultivar gramíneas. Nosotros sabemos que las gramíneas, las gramíneas en el invernadero sirven porque alojan a los a los parásitos de los pulgones, entonces hace que haya enemigos naturales en el invernadero y cuando nosotros vamos a plantar nuestro pimiento, por ejemplo, ya están instalados los enemigos naturales. Pero en este caso eh, se utilizó la gramínea para poder eh, tener el suelo ocupado para que no haya una concentración de sales en la capa superior del perfil del suelo y ven que hay una diferencia muy grande de calidad del suelo crece, eh, en la, entre la parcela donde estaba la gramínea y donde está la parcela desnuda ellos en la Pampa tienen muchos problemas de sales en el agua y, y problemas muy graves y bueno, y esta también es una estrategia de usar una planta para sanear el suelo eh, y para poder mejorar eh, cuestiones sanitarias, pero también cuestiones de calidad del suelo, y eso eh, en su conjunto nos va a ayudar a tener un cultivo mejor. Bueno, entonces, y vamos a llegar a tener un mayor rendimiento y calidad. ¿Para eso qué necesitamos entonces? Necesitamos sol, necesitamos plástico, tiempo, necesitamos el biofumigante. El biofumigante. No es fácil de conseguir, hay que pensar antes de dónde lo vamos a sacar y tenemos que para eso planificarnos. Bueno, en toda esta cuestión de la planificación, espero que el, el señor, este compañero que trabaja en la, en la quinta de, de Néstor, no se ofenda porque usé la foto, Néstor. ¿Cómo se llama este, este señor? Si lo conocí en el campo tuyo, el que está con el tomate. El que aparece en la foto. ¿eh? Don Juan, bueno, ahora ya sabemos el nombre porque eh, una pregunta que, que pueden hacer es si es peligroso usar una brásica con el tema de los nematos porque muchas brásicas son hospedantes de los nematos y la respuesta según la biografía es que no porque los nematos eh, colonizan y en muchas, países, en muchas especies no, no se pueden reproducir pero, en el caso de que haya una reproducción, con el tratamiento los eliminamos. O sea, que no hay un riesgo por el hecho de cultivar una brásica. Y otra pregunta es, eh, ¿qué pasa en los suelos? Porque ustedes saben que los suelos, eh, cuando se usan mucho, muchas veces repetimos el uso de un plaguicida. Por suerte, en el suelo empiezan a acumularse bacterias que degradan los plaguicidas en los suelos donde más se usó planxida es donde más bacterias hay que degradan planxida y resulta que descubrieron eh, que donde se usa mucho metan sodio la biofumigación con no funciona tan bien porque hay bacterias que degradan a los isotiocianatos por eso que es eh, es importante pensar en una rotación de fumigantes otra pregunta que puede hacer. ¿cómo voy a hacer la perfuminación si yo necesito usar el invernáculo? No. Según las temperaturas, el mejor momento sería en el de verano. ¿Cómo voy a hacer esto si yo en el verano necesito el invernáculo? ¿Por qué lo hacemos en primavera? Bueno, según la bibliografía, eh, haciendo unos ensayos, que este ensayo es buenísimo para el que lo hizo, probaron bueno, distintos días, distintos eh, regímenes de temperatura. Con brócoli y encontraron que no se necesita tantos días, eh, o sea que combinando el brócoli con altas temperaturas, podemos tener en tres días, por ejemplo, eh, con tres días a 40 grados, tenemos un control aceptable. O sea que nos podemos dar el permiso de eh, hacer las cosas con menos temperatura y tener un buen control si tenemos un fumigante como el brócoli. Bueno, esto originó nuestra experiencia de personalización, eh, donde les le queremos transmitir eh, algunos este ensayos que hicimos y algunos también, para que vean que todo lo que todavía tenemos que mejorar. Lo que nosotros hicimos fue: como había focos de nemátodos, nosotros creamos nemátodos y inoculamos todo el invernáculo con nemátodos para poder hacer los ensayos lo que ustedes ven es una transecta que es el testigo sin tratar y el resto de la parcela tiene un tratamiento eh, con solarización en algunos casos con solarización que es el tratamiento 2 en el tratamiento 3 hay una rotación por esto que nosotros queríamos ver si rotando es mejor rotar eh, los fumigantes que aplicar siempre brásicas eh, y el tratamiento se hizo cada dos años así que bueno eh, hicimos un ensayo que era probar colza contra guano de gallina ponedora eh, al otro año hicimos brócoli, la siguiente vez que se hizo fue todo con rastrojo de brócoli la siguiente vez fue eh, también brócoli versus guano de gallina ponedora eh, en la campaña 2009-2011, eh, aplicamos brócoli eh, y bueno, ayer, haciendo la presentación, eh, haciendo cuenta, me di cuenta que las veces que aplicamos brócoli fue las veces que más pudimos acumular biofumigante. En otras oportunidades aplicamos mucho menos, eh, a pesar, de, bueno, lo, lo que sí que estaba mucho más seco. En el año 2011, Aplicamos mostaza, que es la variedad que tiene nuestro compañero faunero. Hicimos acá eh, una novedad para nosotros que era usar el rastrojo de tomate y pimiento como fumigante. Eso eh, está eh, en consonancia con el reciclado de los nutrientes. O sea, si nosotros estamos gastando fertilizante eh, para tener una cosecha de tomate o de pimiento, nosotros cuando terminamos la cosecha nos queda un montón de desindustrientes en la planta ¿por qué no picarlo y devolvérselo al suelo? eso en algunos países se hace eh, nosotros lo que hacemos previo al uso es solarizar o sea, a medida que vamos eliminando el rastrojo nosotros lo solarizamos y lo compostamos en este caso se compostó durante dos años los rastrojos que íbamos acumulando de tomate y pimienta ¿qué más hicimos? Eh, otro año hicimos todo con mostaza en este caso, tiene que ver con la planificación y tiene que ver con lo que uno puede hacer. Eh, nosotros, eh, cuando aplicamos la mostaza, la planta ya estaba seca. Al revés de lo que recomienda la biografía, que cuando la planta llega a un grado de madurez importante, los glucosinolatos son bajos. Lo que sí teníamos era semilla.